Y va a poder, porque eh, a veces Los aldeanos o, o en los cofres Nos encontramos, eh, manzana Dorada encantada Ojo, eh, que Conseguir eso, espérate Las ¿Tengo? tengo, vale, vale a ver, a ver, Para conseguir manzanas, tengo que talar Vale, espérate, un momento ¿Cuánto oro me queda? Bueno, oro tengo, eh lo tengo bastante y el suficiente para poder hacer más manzanas doradas cosas que vamos a tradear también con los aldeanos. no hace falta tampoco que sea talando árboles vale Pero también necesitamos talar árboles para poder terminar esto porque mira cómo está mira cómo está esto y sigo sin hacerme el cubo de agua ya lo sé <risa> es verdad sigo sin hacerme el cubo de agua pam pam eh, pam pam y esto lo vamos a guardar como si fuera, vamos... Y esto aquí... Porque lo vamos a necesitar... Pam, pam... Vale, necesito los otros... Los otros... ¿Cómo se llama? Eh, las otras roscas de, de... De caracol... Los que las llamo así... Pam... Cuando consigamos eso... Esto... Serían... No, 5. Vale, tengo 5. Me faltan 3. O sea que tenemos que ir a o a pescar o a explorar. <risa> Yo creo que más bien va a ser lo, segundo, lo primero, eh. Yo creo que más bien va a ser pescar. Vale, pam, pam, pam. ¿Ves? Me faltan 3 Vamos a avanzar, tranquilos, chicos. Estamos avanzando Como pone en el capítulo anterior en Youtube Pone que voy avanzando Creo, jiji, pues lo mismo digo <risa> Lo mismo digo Lo mismo digo Y ahora viene la etapa Los capítulos De Preparándome para el End Que serán lo mismo que en el Nether Serán unos dos o tres capítulos Vale eh, Obviamente de varios directos y, y bueno en dos directos esto no, no se consigue sabes en uno o dos directos esto no se consigue esto requiere ciencia tiempo así que tranquilos eh, y como estoy a gusto ya os sabéis que ya siempre estoy aquí súper bien con vosotros aunque no haya nadie pero como esto me gusta muchísimo. Tenemos que hacer más antochas, pero ya sabéis que ahora como tenemos esto de la antocha, que va súper bien, a mí me da igual tener pocas o muchas. Lo importante es llevar siempre antochas. <risa> Lo importante, chicos, es siempre llevar una antocha a la mano. En el inventario. A ver, de hecho, me voy a cambiar. Me voy a poner así. Porque como ahora no nos vamos a ir a ningún lado, estamos en casita tranquilamente. Aquí. Aquí. Vamos, Aquí. vamos, vamos, vamos. Dirá, ¿cuántos pedernales quiero conseguir? No lo sé, pero. Um, pero unos cuantos. Estaría bien, ¿eh? ¿Cuántos tengo? 23. Son pocos, pero. Que ¿Eh? tengo bastante grava, ¿eh? Bastante grava. Así que. Es que claro, el aldeano no sé cuánto tradea, creo que eran 5, ya no me acuerdo, no sé, no me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo. Ahora iremos a, a la aldeano a ver cuánto tradeaba, no me acuerdo. Eran 5, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yo qué sé. En la que no había nadie y he dicho aquí no hay nadie, me voy. <ríe> en esa, en esta de aquí. A ver, espérate. Toc toc, ¿se puede entrar? Aquí no hay ni Peter, aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Se han ido. Se han ido. ¿Qué digo yo? Para la aldeano, ¿cómo le puedo quitar la otra más pequeña? Más pequeña. Otra más pequeña. ¡Ah! Ya sé cuál dices, vale, vale, vale, vale, ya sé cuál dices. Creo que ya sé cuál dices, eh. Esta de aquí, ¿verdad? Esta. Tú dices esta. Tú dices esta. Creo que sí. <ríe> pues no sé. Señor. Lechero, ven aquí. Venga. Señor. Ven aquí. Ya. Venga aquí, señor. Mire, mire, mire la de palos que tengo sí. Señor. Señor. ¿Dónde está? ¿Es usted? Dame, dame, dame, dame, dame, experiencia, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, este, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, <risa> ¿Dónde se había ido? ¿Dónde se había ido el señor? A ver. Ahí, ahí, ahí, ahí. Toma, toma, palos. Toma palos y dame experiencia. ¡Ay! ¡Ay! ¡Entate quieto! ¡Estate quieto, calamar! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ay, ay! ¡Está quieto, estate quieto, estate quieto! ¡Estate quieto! mira hoy a partir eh, Aparte de, de conseguir calamares y peces. Que los peces me van a venir bien para el tema de la comida Que rellenan bastante eh, También consigo experiencia También consigo eh, Bastante experiencia ¡Estaros quietos! Muy escurridizos eh. Muy escurridizos ¡Dios! Menos mal que spawnean Porque si no Yo hubiera terminado con los peces se hubiera extinguido, eh. Eh. Eh. Uy. Respira. Respira, respira. Respira, respira. Cojamos aire. Lo que significa respirar, ¿no? El aire. Y exhalarlo. Te falta ponerle el nombre. ¡Está de quieto, Calamar! Calamar. ¡Pfff! ¡Está de quieto! ¡Está quieto! ¡Está de quieto! bueno vale vale vale vale vale vale estoy en ello estoy consiguiendo voy a llegar al nivel 30 ya llega nivel 30 ¡Oh! perfecto vamos a poder tradear seguir tradeando con los aldeanos y voy a poder conseguir la armadura de diamante desencantarla y volverla a encantar con encantamientos más interesantes no sean los que vienen ya de fábrica en la armadura esa. Un poco... Un poco cutres. Encantamientos, la verdad. Un poco... Un poco. ¿eh? no, no los desencantaría. Si no, no los quitaría. A poner otros mejores. Eso significa que los que vienen ya en, en la armadura esa... Porque están un poco... ¿Sabes? No me entienden no me convencen. De hecho, tengo ya la parte de una armadura entera. Me faltan los pantalones. De una armadura. Me falta otra. Bueno, nivel 30. Nivel 30. W. No lo había dicho, pero W. Aldeano Tradea con 5. Si no me equivoco, de ti. ¿Quieres entrar en casa? Gracias. Gracias por entrar en casa. Eh, pam vale, voy a hacer una cosa voy a llevarme esto voy a llevarme, no, espérate todo no, me voy a llevar la mitad vale, me voy a llevar nueve y la grava que tenga, porque con esto y con grava puedo conseguir pedernal espérate que la grava la grava me la ha dejado en el en el cofre de en la sala de cofres me parece que me la he dejado en la sala de cofres. No me equivoco. Porque con uno de. de. una esmeralda y eh, grava. Puedo conseguir 10 de pedernal. ¿Ves? Me falta 3 de. 3 loscas de Nautil. Eh, con eso puedo conseguir más, más esmeraldas. Eh. Estará está la Yo pensaba... ¿Grabar? No me digas que... No tengo... Muy bonito todo Yo toda... yo toda pensa Yo toda segura de decir, vale, tengo grabada tengo grabada Pues... ¿Qué oh, ha pasado con la graba Pero si antes tenía... A ver, quemarla... No la ha quemado Y en el cofre este no está... No entiendo. No, no, no entiendo. No entiendo absolutamente nada, pero... Yo no. yo no sé si puedo tradear con el señor todavía o no, pero bueno. Igual. Igualmente me llevo todo. Vamos a ver, señor. Señorito. Ven aquí. ahora papá. Vale, bien. Muy bien, señor. Sí me gusta. No me hace como los míos del carbón que no quieren tradear. Muchas gracias, señor. A ver, pero. A ver, a ver. Patatas, uh, patatas. Patata. ¿Quién quiere patatas? ¿Quién quiere patatitas? señor, usted quiere patatas? Yo le doy patatas. Tengo muchas. Un imperio de patatas, señor. Mira, mira, mira. ¿Cuántas patatas? Mira cuántas patatas. Mira, le doy las patatas. Mira, le doy las patatas. ¿Has visto? Es que. A los, es que no me hacen caso. Me no hacen caso. Yo les digo que tengo patatas, ¿no quieren? ya ellos! a ellos! ¿Y a ellos? ¿Yo? Yo les he avisado A ver Necesito una chao Cosa que no he hecho Este, este libro lo... ¡Ay, que aquí había experiencia! ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Cógela! Gracias ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Bueno! ¡Oh! ¿Lo que ha pasado ahí? Pero ¿qué pasaba pasado ¡Eh! ahí? Increíble. 33 niveles. A partir de aquí, no sé lo que se siente tener más niveles. ¿Vale? Este ha sido mi tope hasta el día de hoy. 33 niveles. A partir de aquí para arriba, no sé lo que se siente, ¿vale? Así que vamos a experimentarlo y te voy a contar qué, qué, qué, qué se siente. Hasta... No, espérate, esto No, esto no es, eh Aquí no, esto de aquí Esto de aquí, quítalo, ¿vale? Como si esta fila no existiera, ¿vale? Entonces, el camino Va a ser Rompe la pala, ¡perfecto! Va a ser esto, ¿vale? Esto es el camino Y va a ir unido A esto de aquí, no sé si me explico No sé si me, yo Yo me entiendo, ¿vale? Yo me entiendo. No sé a qué se refiere. Reparación. Y de esos, tres, de esos cuatro encantamientos, ¿cuál vas a poner? Reparación. Ese es el encantamiento que más voy a poner. Sobre todo en el pico. En el pico y en la caña de pescar en caso que tengamos una pocha. Podría desencantar el libro. Sí, pero no lo voy a hacer. Este, este en concreto, no lo voy a desencantar. Porque el encantamiento de reparación lo voy a utilizar. Porque es un encantamiento bastante, bastante bueno y potente. E interesante. Porque el de reparación, lo que permite, tu propio nombre lo indica, ¿no? Reparación. Es que tú... Te pones la herramienta en la mano izquierda y mientras tú vas picando, vas consiguiendo experiencia como estoy haciendo ahora. La experiencia en vez de ir a ti, va a esa herramienta que está rota. Entonces se va reparando. Eh, me llevo esto, esto se hace, esto también. Las otras patatas las pongo arriba. De tradear con los señores. Pam. Eh. Pam. Pam. Pam. A dormir. Pam. Pam. Ahí está. Con los gatitos. Dormimos con los gatitos. Ay, que me ha dado una pluma. Que qué mono! Gatito. Si es que los gatitos. Vale, a ver. ¡Tin! Ahí está. Ahí está. Por cierto, voy a multiplicarlos. Voy a multiplicarles. Ver aquí. Uf, uf. Ahí está. Multiplíquense. Oh, a ver. Baja. Sétate. Vale. Eh. ¿Me puedes explicar qué pasa? No, no le he puesto has visto eh, no hay nada en el teclado tranquilamente sin prisa la la la la Uf. ¿Cómo haces para jugar con una mano? Y yo qué sé, no lo sé ni yo. No sé qué ha pasado. Oye, por mejor, ¿eh? ¿sueltas? Por favor, deja de poner antorchas. Deja de poner antorchas, quiero sentar al gato. Gracias. ¡Hala! He puesto antorchas. El objetivo es quitar las antorchas. <risa> El objetivo ahora es quitar las antorchas. Por algún motivo el muñeco empieza a andar solo Yo no estoy tocando nada Y en el, en el teclado no hay nada No he puesto nada Te lo voy a mostrar ¿Ves? No hay nada en el teclado No hay nada Y estoy haciendo un reto Que es intentar entrar en casa Estoy aprovechando el bug Voy a intentar entrar en casa Así ¿Vale? ¿Vale? Intentar entrar en casa ah, ah, Casi, casi Casi, casi, casi, casi casi Uy, no, no Ha rozado, ha rozado, ha rozado A ver ahora Por ahora ah, Es que hace como que baja y no baja vale. Casi, casi, a lo mejor tengo que mirar para arriba No tengo que mirar para arriba, ¿verdad? Oh, wow, wow, wow, wow, wow, Mejor no, mejor no miro para arriba. ¿Desde aquí? Sí. No, no, no. Así no. Así no. Oh, oh, wow, Ha wow. falta muy poco. Ha ah, falta muy poco. Ha ah, falta muy poco. Entonces, en tres. Vuelvo a entrar. Pues, pues, vuelvo a tocar el teclado. En 3 Uh, casi, casi, casi. Dos. Ahora es cuando lo consigo. 1 Y al último intento, último intento. Ah, eh. A ver. Ha bugueado el teclado, ¿verdad? Espérate. Ah, ya sé por qué va así el muñeco. Se me había desconectado el teclado Y estaba O sea, estaba como conectado Pero estaba suelto Increíble